Ya lo saben, es una opción maravillosa para poder ir con nuestros pequeños y que le pierdan el temor a la piscina. Y mucha atención a lo que viene. Estamos ya con el especialista, el doctor Carlos Sandoval, porque él además nos va a hablar de esta prueba que se está comentando a nivel de estudios internacionales que puede pronosticar el Alzheimer. Atención, porque indican que incluso con 10 años antes te puede decir si vas a padecer o no Alzheimer. Doctor Sandoval, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Usted además que es experto en geriatría. Cuéntenos sobre esto. ¿Qué te determina? La prueba exactamente. Bueno, muchas gracias, Citi, y feliz año a todos. Feliz los, año, doctor. A todos los televidentes. Mire, en principio, el Alzheimer es una enfermedad degenerativa del uh -huh. sistema nervioso. Es crónico y progresiva, de manera que no hay curas. Es una enfermedad que lamentablemente progresa. Y hay destrucción neuronal, destrucción neuronal. Entonces, ¿qué, qué, qué ocasiona es esa destrucción neuronal? El depósito de una proteína que se llama beta-amiloide. Las proteínas se juntan, se juntan, se juntan, forman unas placas inflamatorias que se llaman placas seniles, que fue lo que vio el doctor Alzheimer hace más de un siglo, en un microscopio. Ya. Yeah. Entonces, eso es... Ahora, con unos análisis de laboratorio que se dosan en el líquido cefalorraquídeo, que es el líquido que, que está alrededor de la médula y del cerebro, se puede detectar con 10 años de anticipación la presencia de esa proteína beta-amiloide y decir que esta persona va a desarrollar demencia. Uh -huh. Ahora viene la cosa curiosa, se puede diagnosticar el Alzheimer, porque ya al tener elevación del, del beta miloide alto, puede decirse que tiene Alzheimer, pero aún no ha desarrollado demencia. Ay, ya. O sea, no ha presentado los síntomas. Sí, ahora no significa, exacto, no ha presentado los síntomas de la demencia, pero no significa también de que de todas maneras 100% va a ser demencia. Uh -huh. Vamos a hacer un paralelo con las personas que tienen el virus del HIV positivo y el SIDA. Uh -huh. Una persona puede ser portador del HIV y nunca en desarrolla SIDA. el SIDA. Uh -huh. Ahora, si sus defensas bajan, desarrolla el SIDA y hace la enfermedad del SIDA. Uh -huh. Es el síndrome de inmunodeficiencia que haría. Ahora, hay un estudio muy, pero muy interesante que está en Google, en YouTube, que cualquier persona interesada lo puede ver, que se llama así, Estudio de las Monjas. Uh -huh. Con ese nombre tan uh -huh. sencillo? Un doctor norteamericano, el doctor Snowden, en Kentucky, en Estados Unidos, con un grupo cerrado de monjitas que dijeron, vamos a adornar nuestros cerebros cuando nos muramos. Uh -huh. Un estudio que duró 20 años y en una población cerrada, que comían lo mismo, leían lo mismo, dormían. O sea, eran una la población... Las mismas actividades. Totalmente. Y se descubrió que muchas de ellas, por ejemplo, una monjita que era la más activa, que todos los días tejía unas medias y las donaba a los pobres uh -huh. hasta los 102 años. Y el doctor Hernández enseña es orgulloso sus las medias que le regaló la monjita. Esa señora cuando murió y analizaron su cerebro, tenía el cerebro de un enfermo con Alzheimer. Ah, pero no presentaba Nunca los hizo de demencia. De demencia, de olvido. No. Era la más activa, se levantaba temprano, uh -huh. preparaba desayuno. ¿Y a qué se debe eso? Eso es lo que no se sabe. Uh -huh. O sea, Hay un punto de que quiere como que usted tenga... En una taza, la cuchara que está así, en ese equilibrio, pero todavía no se cae. Y de repente se para una mosquita uh -huh. y se cae la cuchara. Uh -huh. Hay algo que generalmente estos procesos suelen ser infecciones o problemas metabólicos serios. Uh -huh. Se viene una infección y el paciente se hospitaliza y de repente ese equilibrio que estaba hace que se rompa el equilibrio. O sea, lo que nos está diciendo es que hay personas que pueden tener ya Alzheimer que no saben que lo tienen y viven sin ningún tipo de problemas porque no presentan síntomas. Eso estoy diciendo. Uh -huh. Entonces, que no confundamos Alzheimer con demencia. Ajá. La persona está lúcida, orientada en tiempo, espacio y persona, tiene buena conducta, buen desarrollo. Y probablemente si le hicieran ese análisis, que todavía no lo hacen acá con rutina, uh -huh. definitivamente... Lo, lo desarrollan las grandes universidades y los grandes centros de investigación en países desarrollados. Uh -huh. Es un estudio, como le dije, que se realiza en el líquido cefalorraquídeo. Uh -huh. Ahí se puede determinar con 10 o 15 años de anticipación si la persona tiene Alzheimer y podría desarrollar demencia en el futuro. Uh -huh. Que es lo más probable. Si uh -huh. tiene la proteína alta, esa persona podría desarrollar la demencia, pero de repente. Uh -huh. Y no ahora, la desarrolla. por ejemplo, aquí en el país, eh, las personas eh, pueden ir y decir, oye a un laboratorio, quiero que me haga este examen para ver si tengo esta proteína alta y ver si puedo desarrollar Alzheimer. ¿cuál? No, es una proteína que se llama beta-amiloide uh -huh. o proteína, y, y otra que también se llama la proteína tau, uh -huh. que no se hace en el laboratorio. No. El diagnóstico actualmente es clínico, uh -huh. que, que consiste en trastornos cognitivos, uh -huh. atención, orientación, cálculo, juicio, razonamiento. Uh -huh. Ahora, con esto no quiero decir de que todas las personas que presentan olvidos van a tener demencia. Uh -huh. Creo que usted y yo también nos olvidamos a veces... Claro, uno deja cosa, la llave en un lugar y dice, ¿dónde dejé mi llave? O el celular, uh -huh. o el control remoto. Entonces, no todo olvido es síntomas o signo de demencia. Ya. Ahora, una cosa curiosa en consulta externa, cuando el paciente acude solo y dice, doctor, estoy olvidando de la cosa, creo que tengo demencia, ese señor no tiene demencia. Ah, porque está consciente, ¿Ya? generalmente. Uh -huh. Y al que lo, al, a la persona que lo traen sus hijos, su esposa, su cónyuge... Dice, doctor, traigo a mi familiar porque se está olvidando. Y dice, no, doctor, yo no me olvido nunca. Uh -huh. Probablemente ahí sí ponemos más atención. ¿Qué, qué actividades, doctor, son claves eh, para que un familiar, por ejemplo, ¿no? eh, las personas que tienen aún a sus abuelitos vivos y, y puedan hacerle esas preguntas y decir, no, esto ya me está preocupando, tengo que llevarlo al médico? ¿Qué, qué preguntas son claves o qué actividades? Generalmente, el, la memoria inmediata. Uh -huh. ¿Qué almorzaste? ¿Qué día es hoy? ¿Cuántos años tiene. Por ejemplo, no, si en este caso el abuelito de una persona le dice, mi suegro, por ejemplo, no, es una persona de 84 años, le pregunto, ¿qué está almorzando? ¿Y ¿Qué ha almorzado hoy? Se lo pregunto hoy en la tarde y no se acuerda. ¿Eso es de, alar de alarma? Probablemente, uh -huh. si es muy frecuente, sí, uh -huh. como para que pase a un, a un programa de evaluación. Uh -huh. Existen unos tests neuropsicológicos que uh -huh. generalmente lo desarrollan los psicólogos, uh -huh. que son para detectar. Eso no da el diagnóstico, pero ¿Ya? sí orienta muchísimo. Uh -huh. que Orientan qué día es hoy, quién es el presidente, sume tanto, reste tanto, deletre tanto, interprete. Entonces uh -huh. es una prueba larga, uh -huh. pero también hay que descartar depresión y, y otras, otros estudios. Uh -huh. Después existen las pruebas de imágenes. Con una resonancia sí se puede orientar muchísimo para que un paciente se diga que tenga demencia, aunque no lo confirma, pero sí ayuda, uh -huh. cuadro clínico. Y también algunos exámenes de laboratorio. Uh -huh. Hay unas demencias que no es Alzheimer, pero ocasionadas por la, de la deficiencia de la vitamina uh -huh. B12, de, de ácido fólico, e incluso por hipotiroidismo. Importantísimo. Entonces se caso. hace toda una prueba de laboratorio, imágenes y ese examen y se puede determinar si la persona tiene Alzheimer sí, o no. Doctor, muchísimas gracias como siempre o por usted. aclararnos estos temas y tantas actividades importantes que uno debe estar atento también en nuestros adultos mayores. Hablábamos con el doctor Carlos Sandoval. Vamos ahora de inmediato a información en vivo y en directo.